a ayudarte. No, no, aquí no. No podemos hablar aquí. Es peligroso. Me estás tomando el pelo. No, no, no. ¿En serio que no? Tranquilízate. Venga, vamos a mi casa. Vale, de acuerdo. Cuando una chica te invita a su casa no puedes decir que no. Joder, menuda movida. Alberto Loral. Matar a mis padres y luego matar a mí para quedarse con todo el dinero. Quiere saldar la deuda para la academia. ¿Y por qué no le convences para que no lo haga? Tú lo has visto en clase. Tiene un talento natural para esto. Pero él sabe que son tus padres. Todavía no, pero lo sabe. Vale, ¿Y qué piensas hacer? No. nombre es? Alberto Preto, encantado de conocerla, señorita. Ay, qué chica tan amable. Pasa, siéntate, por favor. En mi currículum viene todo perfectamente detallado. Mmm, estás muy recomendado. Me enorgullece de ser uno de los primeros de mi promoción. Mmm, está muy bien, sí. ¿Y cuántos son en su familia? Pues mi marido que está en el bar, eh, mi hijo y yo. La casa en la que vamos a vivir todavía no la hemos comprado, pero va a ser cuestión de días. No, no te preocupes. Eh, ¿Cómo se llama su hijo? que convencer a tus padres de que no contraten a un mayordomo Aún así yo te voy a saldar mi deuda con la academia Bueno, ya nos preocuparemos de eso Tú tienes que quedar con él, solucionarlo cara a cara A ver, para conseguir el dinero él tiene que matarte a ti, ¿no? Pues entonces no te queda otra que quedar con él ¿Y luego qué? ¿Le envenenas? ¿Cómo? Pues mira, quedas en un bar con él para que veas el asunto Y pones Una de estas en su bebida cuando él se despiste caerá prácticamente inmediato Adiós al problema. Sí, sí. Hola Andrés, soy Alberto Prieto, tu nuevo mayordomo al servicio de tu familia. ¡Hijo de...! Tu madre quería que me presentara. Seguro que hacemos buenas migas Ni se te ocurra tocarla. Tú y yo tenemos que solucionar nuestros problemas inmediatamente. Estoy de acuerdo. Mañana. En el bar de la esquina de la Academia Mayordomos. Tú y yo solos. Ya ha quedado mal. ¿Sí? Perfecto. Toma la pastilla. Con una te Con una me